Saludos, soy Israel Banguera y en esta hora les voy a mostrar cómo crear insignia y vamos a iniciar, vamos a iniciar haciéndolo en Photoshop. En caso de que no tengan Photoshop, no hay, no hay problema, lo vamos a hacer también en PowerPoint y en caso que no tengan PowerPoint, lo hacen, lo, ahí lo pueden hacer en Paint, un programa que tiene por defecto, una aplicación por defecto en el sistema operativo. Pero apenas lo voy a, lo voy a, les voy a mostrar cómo hacerlo en Photoshop y en PowerPoint, ya que es un poco más rápido. Entonces, vamos rápidamente a hacerlo en Photoshop. En PowerPoint, solo con 3, con unos 5 clics se hace. Pero en Photoshop demoraremos un poquitico más que en PowerPoint, pero es más rápido que en Pine. Y entonces, abrimos la aplicación del de programa de Photoshop. Si no lo tienen, no se preocupen, esperen que ahora lo vamos a hacer en PowerPoint también. Entonces, tomamos tamaño por defecto, que ustedes quieran, que gusten, no hay problema. No hay lío, entonces una vez estemos aquí vamos a iniciar eh, agregando un, eh, una herramienta de rectángulo. si no la tienen agregada aquí presionan la, la tecla U en el teclado y la agregan, les saldrá la opción, o en ventana buscan la forma de restaurarlo para que salga, bueno una vez tengamos el fondo, nuestro fondo, vamos a, eh, a tomar un color preferido. Vamos a tomar aquí. Tomar un color de relleno. aunque que sea un poco más oscuro. Vamos a tomar este color. Una vez que lo tengamos. Ahora ya vamos a guardar para tener una base ahí algo sólido bueno ahora vamos a agregar nuestro texto voy a desmarcar aquí para que me deje agregar el texto sin que se me amplíe más de lo normal vamos a poner un texto aquí vamos a poner una eh, un emoji vamos a poner uno aquí voy a poner el de copyright ustedes pueden coger que quieran también pueden hacerlo con una letra no importa con una foto de ustedes voy a tomar este de copyright listo vamos a cerrarlo un poco aquí para luego agrandarlo vamos a agrandarlo aquí allí lo ponemos lo más grande, ustedes lo pueden hacer por una letra con lo que quieran, no importa, no hay límite vamos a dejarlo hasta allí ahora vamos a guardar otra vez y vamos a activar nuestro fondo y vamos a poner esto en 3d vamos a darle clic aquí en la opción 3d vamos a dar clic aquí en esta opción y esperamos a que carguen Una vez que haya cargado, damos clic en guardar otra vez para que no se nos cierre la, el programa. Y vamos a girarlo un poquito de aquí, un, un pelín. Ahí. Allí. Bueno, ahora vamos a tomar esta opción aquí. Vamos a buscar una opción que se acomode un borde que nos guste. Vamos a tomar este. Este está un poco mejor. Ahora vamos a poner la sombra. Vamos a darle clic aquí y vamos a correrlo un poquitico hacia atrás. Allí y ahora vamos a mirar cómo va quedando ok perfecto vamos a dar clic otra vez en él vamos a dar clic en 3d damos clic aquí en esta opción y vamos a cambiar el color lo podemos hacer de aquí o de aquí es lo mismo y si vamos a ponerle vamos a ponerle un color blanco para que se no, para que sea bastante llamativo notable Aquí damos clic en aceptar la segunda opción vamos a darle clic en vamos a tomar otro color aquí vamos a ponerle un ¿será? vamos a dejarlo así eh... vamos a dar clic en capa y miramos cómo va quedando vamos a dar clic en guardar para que no se cargue mucho en memoria Vamos a dar clic otra vez en 3D Primero aquí Y en 3D Y ahora vamos a tomar esta opción que sigue Vamos a cambiar el ¿O será que lo ponemos oscuro? Vamos a ponerlo en Creo que allí estaría mejor Allí A dar clic allí, no capa, miramos cómo va quedando. Bueno, vémoslo hasta allí. Eh, podemos correrlo un poquitico y le voy a poner una, un, un fondo, una foto mía para que vean que esto lo podemos hacer a, a nuestro gusto como nosotros querramos. Vamos a poner una foto, vamos a poner esto, poner esto aquí. Cerramos aquí, voy a poner una foto mía, aunque no es muy bonita que editamos, pero, pero ahí va, dejémosla allí, bueno dejémoslo allí, Arrecostémonos un poco aquí, ok, allí y para terminar vamos a tomar esta opción otra vez de texto y vamos a poner aquí otro, otra vez emoji de copyright cerramos allí vamos a ponerlo aquí lo estoy haciendo con copyright, pero ustedes lo pueden hacer con, quien, con lo que quieran. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a dar clic allí. Vamos a dar clic en guardar. Vamos a dar clic en 3D nuevamente y vamos a dar clic allí vamos a girarlo un poco así allí vamos a irnos a subir esto aquí bueno entonces así ha ido quedando entonces guardamos vamos a ponerle un color a esto para que nos vamos a powerpoint Vamos a ponerle un color... Un color así. Y vamos a ponerle aquí. Otra, otra opción aquí. Así. O también puede ser esta, la que ustedes quieran. Ahora vamos a irnos otra vez. Aquí vamos a guardar. Tienen que guardar porque esto va quedando un poco pesado para la memoria. Vamos a irnos aquí. No, aquí no, no cogió. Esa no es la opción. Pero igual vamos a tomar la que sigue. Y es esta. Vamos a tomar una que... Se acomode allí. Bueno, entonces dejémoslo hasta ahí porque nos tenemos que ir a PowerPoint para los que no tienen Photoshop. Bueno, entonces ahora lo vamos a cargar a Photoshop. Perdón, a, a, a, a, a, a YouTube. Vamos a darle clic en exportar. Exportar como. Y aquí vamos a poner eh, en la... Dimensión, vamos a poner este valor que está aquí. Lo vamos a poner acá. Vamos a poner 2100. Damos clic en exportar. En el escritorio vamos a ponerle P1. Vamos a minimizar aquí. Y aquí tenemos nuestra insignia en 3D bueno entonces ahora vamos a subirla y a guardarla para que vean que funcionamos vamos a darle en editar esta que está aquí la hice en powerpoint probando y funciona entonces ahora lo vamos a hacer damos clic allí subir y así queda nuestra insignia aquí se ve así pequeño pero cuando ya la persona comente se va un poco mejor y más grande y van a preguntarse los youtubers igual wow, cómo hicieron eso pero ustedes ya saben y no hay problema por eso Vamos a dar clic en guardar y continuar. Y aquí tiene que haber funcionado porque tiene que salir al lado derecho de esta. Si no sale es porque no funciona. Oh wow, o sea, eso funcionó. Bueno, entonces vamos a darle clic en editar otra vez. Y ahora vamos a hacerlo en PowerPoint. Vamos a guardar esto. Y cerramos allí. Bueno en PowerPoint lo vamos a hacer en un minuto. PowerPoint. Ya ustedes lo, lo pulen en PowerPoint a, a, a su manera. Vamos a darle clic documentar en blanco. Aquí, aquí, aquí, aquí. Cerramos esto. Vamos a clic en insertar. Formas. Y solo vamos a agregar una forma. Supongamos que esta de Carita Feliz. Lo ponemos aquí. Vamos a ponerle de relleno un color así. Y la dejamos así. Entonces, para que funcione, tenemos que escribir aquí: 1, 1 y así, luego nos damos clic aquí miren aquí solo ponen 1-1 centímetros, lo dejan así para que tenga la misma dimensión vamos a clic derecho guardar como escritorio vamos a poner P2 nos vamos ahora a YouTube seleccionamos la segunda opción la tercera, vamos a coger esta opción y ahí ya está vamos a clic en guardar y ya está la tercera y así funciona, bueno eso ha sido todo por hoy, perdonen la demora y hasta la próxima y no olviden de unirse a mi canal para más tutoriales como este, hasta la próxima, chao.